Fabulamáis, marimari pu peñi, marimari pu lamien, aquí en Tolelu, tufáxi transmisión, pero manejé calamún, transmisión. que es el que Pachante. que el el que el que tufáxi, tufáxi el que que tufáxi el que En que ni que que si me me el fru. me lo hago, me el fru. Si me lo hago, el fru. el el Si el Pumpiche queche, me el que feita me leí que el que fei y... pero que me... peñe y tu faci... libro, ¿sabes? tu fama me llevo el libros, ¿sabes? porque... tengo un hecho, el caso un problema, pues un medio ¿ya? he en Twitter, he en Twitter y faci Cristian Bargani, bueno, tu confiado este video lo más probable es que usted lo vea lo vea al revés, ¿eh? ¿eh? Pero lo interesante lo importante es el contenido lo que trae, ¿ya? ¿eh? ¿eh? Pele. caso a Cristian Barga, Cristian Barga, no a la Cristian Barga, que Barga, no hay fiel a la vida. Cristian Barga, Cristian Barga, no Cristian para que Yael mapun el ya, y el de que el ¿vale? le el rey le el Chungichin el ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo se va a hacer un cantón? ¿Cuándo se va a hacer un cantón? ¿Vale? un que está en ni en el tool, se hace el fru. Pero ahí, feita te comes, comes, es comes, comes, tu que ya, en la Nadia, Nadia Vasque, ya, fachi chelcatu, fachi le fru, fey acá cupan ni ni asumielta, más me feita más o eluta tu fácil fruta, póngame a tu a muli, tu Chi es quinto afín, chi fácil Prólogo, Pedro Cayuqueo, es mulín es cabo el nito ya chaman pili, peli que hay muta malígnia sentun de machi chaman si tamachi chumkeita machi ya ka café leí cabo el ní respeto pelito leí café y tío muta cabo el ya café Ayer campilito fameo. Yeah. meo. Mm. ¿Cuánto mm. ha mm. hecho? Mm. de ha hecho? ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto ¿Cuánto ¿Fale? el puli fruta meli te fachi feita ni qui mealt un ya chene, que sabi como el Hola. ¿Cuántos años han pasado? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tam, ¿Qué pasó? ¿Qué le fru. Tu vas a hacer le que que ni que ¿Ya? Eh. Al pli. ya, al cotón eh. eh, um, eh, pili pu, pu ya, cual ta pichiqueche ya, cual ta pichiqueche ya, cual ta ya, cual pu ya, ya, cada que es algo que se puede ¿Ya? Tú haces, te haces, te te haces, te haces, haces, haces, meo ka haces, que me hagan y comer calaimón, comer urbano y limón, tu faccio y llanto. Peu que hayan, chau más.